Hola jóvenes y señoritas, hace un tiempo que no publico ningún tipo de material con respecto a tutoriales y truquitos, así que vamos a ver si nos empezamos a animar. Estaba paseando por eh, Reaper Dao Comunidad, eh, donde quiero agradecer a Julio Velarde por la invitación y le quiero también mandar un caluroso y guapachoso abrazo a todos los de la comunidad, a todos los miembros y futuros miembros bueno y como les decía entonces encontré una preguntita de uno de los miembros de uno de los compañeros aquí y vamos a tratar de, de responderla la pregunta dice así hola amigos de la oscuridad hola amigos de la oscuridad pongámonos serios hay alguna manera de poner en bypass un plugin en todos los canales donde esté insertado pongo un ejemplo tengo un saturador insertado en 10 pistas y quiero hacer una prueba AB. Activando y desactivando solo ese plugin en toda la sesión. ¿Es posible? No amigo, no es posible. <ríe> no, mentiras, claro que es posible. Con Reaper se puede todo y más. <ríe> Entonces, bueno, vamos a ponernos aquí en situación. Vamos a crear unas pistas. Y supongamos que vamos a trabajar con ellas a crear, eh, a poner unos efectos. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Eh, yo utilizo el, los recursos. Eh, es una herramienta que está aquí en las extensiones. Okay. Y bueno, he grabado algunos plugins por aparte. Eh, como Los he grabado como una, una cadena de efectos, pero en realidad son solamente uno. ¿Por qué hago esto? Sencillamente porque me facilita poner varios efectos en una sola pista bueno esto no tiene nada que ver con la con la respuesta de nuestro amigo de nuestro amigo marion es más que todo para para crear facilidad de colocar plugins entonces bueno aquí voy a, a meter estos rip Uy, vaya, estoy frío estoy <ríe> estoy algo oxidado sí. Venga, vamos a hacer clic derecho y lo que vamos a hacer es aplicar este plugin a todas estas pistas ok notamos aquí cómo se, se encienden lo podemos apreciar más aquí dentro del mixer vamos a abrir aquí el mixer y tenemos eh, estos seis compresores y lo mismo voy a hacer con, con este recu clic derecho y pegar el, en todas las pistas seleccionadas entonces que la tengo seleccionadas Pum. tengo todos estos recu y bueno eh, el saturador de nuestro amigo marion entonces vamos a colocarlo por aquí, vamos a abrir. ¿Dónde está el saturador? Vamos a buscar aquí un saturador. Entonces, ahí lo tenemos. Y, ok, aquí es donde comienza la respuesta. Oprimiendo control B, eh, abriremos Project By. Lo encuentras también aquí le damos clic allí y nos ubicamos en la sección donde dice fx aquí vamos a ver todos los plugins que tenemos insertados en el proyecto como vemos tenemos aquí reacom que lo pudimos lo metimos hace un momento con Reacu y este saturador entonces voy a seguir aquí poniendo eh, este saturador eh, Obviamente también podremos eh, seleccionar, digamos, una, una pista y hacer clic derecho e insertarlo ahí en el proyecto. Sí. Entonces en este caso, aquí tenemos insertado también nuestro saturador. Bueno, lo voy a poner así. Y bueno, vamos al asunto. Entonces tenemos en todas las pistas compresor, ecu ecualización y saturación. Para poder eh, bypassar un plugin normalmente se hace con clic y, y manteniendo oprimido Shift y haciendo clic, pero lo que él dice es cómo hacer para que todos de un de un solo con una sola acción se me queden, por ejemplo, bypassados. Entonces, por ejemplo, aquí abriendo abriendo esta pista, la última es esta de acá. Tenemos allí los los tres plugins. Y vamos a movernos aquí en estas opciones. Donde dice. Eh, saturación. Hay seis instancias. Y aquí en esta parte donde dice status dice activado. Si le damos clic derecho. Nos aparecen estas opciones. Esta bypass. Sencillo como eso. Clic. Fun. Y quedan todas bypassadas, he abierto esta pista 6 con sus efectos para que vieras que aquí queda bypassado y obviamente lo puedes hacer con los otros, entonces aquí quitamos todos eh, los eh, las ecualizaciones y las saturaciones, y que si quieres eh, eh, contemporáneamente sea la ecualización que la saturación, eh, bypassarla, pues eh, seleccionas ambos manteniendo presionado control le, le das siempre clic derecho y pasas y pum y quedan otra vez allí, otra vez sin bypass. Lo interesante también que tiene esta eh, esta ventana es que los puedes poner offline. O sea, propiamente lo sacas del, del proyecto teniéndolo a disposición para cuando quieras volver a usarlo. Sin que ocupes recursos, sobre todo cuando tienes que pasar de un plugin a otro. De acuerdo. Pienso que hasta allí hay muchas más maravillas que se pueden hacer con, con, con esta herramienta que tenemos aquí al interno, con Project Buy, Pero bueno, esta era la pregunta a la que queríamos responder. Así que bueno, un saludito a todos y hasta pronto. ¡Estima!